Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curto Kennels. Eh, como yo ya les he venido anunciando, eh, vamos a hacer un vídeo sobre Rogelio Galván. Yo nunca traté a, jugar a Rogelio Galván, excepto al final, que una vez me llamó por teléfono, eh, al final cuando ya él dejó los perros de forma definitiva. Yo lo conocía de vista y además un hijo, me parece que el hijo mayor de él, cuando era adolescente, estaba de alumno con, en, en la clase, aquí en el, en, en el grupo escolar de La Esperanza, el municipio Rosario donde yo vivo y él también pertenecía eh, al municipio, de, o sea, el llano del Moro, municipio del Rosario eh, pero realmente yo no había tratado con él, lo conocía de vista era un hombre eh, muy peculiar, eh, muy tosco, eh, el hijo este que estaba, le tenía pánico, porque por lo visto era cruel con, con, con la familia, con los hijos, no sé si él también hubo una época que, que bebía más de la cuenta, era un gran aficionado al perro de presa canario, pero yo nunca hablé con él, ni él conmigo, ni yo... Yo sé cuáles eran los pasos que más o menos dio. Estuvo un tiempo, lo mismo que Ricardo Ramas y otros eh, que ya he hablado de Ricardo Ramas, eh, formaban parte del, del, club, del, del club del perro de presa canario. Voy a recordarles la foto, digo para que se acuerden, eh, este señor del mono blanco era Rogelio Galván. Y yo no sé por qué razón los que él, él, él agrupó un poquito a ciertas personas como si él fuera un veterano del perro de presa canario, un conocedor. A mí me da la impresión de que Rogelio Galván se las daba de, pero que no era un hombre conocedor de. Además, culturalmente era un hombre, me parece a mí, muy limitado, muy básico. Él no tenía conocimientos, no sé si era mecánico de automóviles o algo por el estilo, no sé. Él trabajaba en algo del ayuntamiento de La Laguna, una vez lo vio allí dentro donde tenían los automóviles de... No sé qué, qué, qué función cumplían. Él estaba allí, lo vi una vez. Bueno, pues este señor, mmm, por las razones que fueran que desconozco, eh, se enemistó con la oficialidad del club. Manuel Martín betencourt Miguel Ángel eh, González, El Pichón y, y otros. no Entonces él formó un grupito en torno a él, y fundaron el club eh, Los Enanos. Ya en una ocasión, me parece que lo... sino en un vídeo, en un artículo que aparecerá incluido en el libro cuando se publique segunda edición. Entonces, eh, en torno a él se formó un grupito y él era el que llevaba la voz cantante. Entonces eran, pues eso, Ricardo Ramas eh, y otros que yo no... Una vez me visitaron, no Rogelio Galván, ni Ricardo Ramas, aquí arriba en mis instalaciones, Isidro del Sur, eh, un joven que había traído pitbulls de, de la península, eh, y bueno, tenía perros de presa. Pero realmente aquí el que llevaba el tema era Rogelio Galván. Y en ese grupo, o sea, este grupo entre sus perros, pues eh, al final se decidieron por qué le llamaban grupo de los enanos, porque por lo visto cruzaron con Bulldog Inglés, y entonces en plan un poco jocoso decían el grupo de los enanos, porque los, esos cruces de, de Bulldog Inglés eran bajos, pequeños, chaparrotes, y, y luego con el tiempo también importaron un, un Mastiff, no sé si de Inglaterra me parece, y, y al parecer pues le sacaron cría y dejó descendencia aquí. Un nieto, si no recuerdo mal, de ese cruce, de ese perro, mastiff lo tenía eh, Kiko de la Paz Ledesma, que yo no sabía nada, pero una vez lo vio a él en una exposición, no sé si monográfica o eso, a Kiko de la Paz Ledesma con ese perro que se llamaba Ray. Eh... Y desde que lo vi me dio la impresión de que tenía eso, el aspecto que, no sé, el, el, se le notaba que venía de, de Mastiff, entre otras cosas. Entonces ese perro aquí dejó descendencia. yo no sabía hasta hace, muy, o sea, hasta hace poco tiempo, un año o así, fue cuando un amigo mío me dijo que sí, que ese perro dejó descendencia. Y yo no sabía que había tenido tanta repercusión en la cría o recría de aquí de Tenerife. Y algo de esto me parece que fue también a parar a Gran Canaria. Entonces, eh, esto, este grupito de los enanos no trataba con el club oficial del perro de presa canario, ni se hablaban. Estos iban por libre. Eh, pasado un tiempo, pues unos años, pues eh, se fue enfriando el la relación entre los aficionados del grupo Los Enanos, y total que eso acabó disolviéndose. Y un día Rogelio Galván me llamó por teléfono para decirme que él iba a dejar ya el tema de los perros de presa, de que, que no quería saber más, que si me interesaba algo que los tenía a la venta, y entonces yo le dije, bueno, sí, no es que yo tuviera ese interés, ¿no? pero, pero sí tenía curiosidad, ya que me llamó curiosidad por ver los perros que tenía Rogelio Galván, porque es que yo en realidad no sabía lo que tenía esta gente. Eh, había oído hablar del grupo Los Enanos, recuerdo que cuando estuvo aquí para juzgar eh, Podencos eh, Canarios, eh, me parece que vino para eso, Paco Ruiz, Paco Podenco, él era andaluz, vivía en Ibiza, y era el presidente, fue fundador del club del Podenco Ibicenco y presidente durante mucho tiempo, y entonces de aquí se llevó unos perros de presa de, ese, de esos cruces de bulldog inglés y tal, porque al parecer eh, Paco Podenco, Paco Ruiz, pues mmm, se interesó en ese tipo de perros para meterlo con el Cadebou. De, el Cadebou es el perro de toro, el perro de, de toro de, en, en, en catalán, mallorquín, pues Ibicenco se le llama de Bow. Eh, porque en catalán se llama perro de toro, K es perro y Bou es buey, toro. Bueno, entonces se llevó unos cachorros o se los llevó él sobre la marcha o luego de aquí se los mandaron allá, no sé para quién, si para él o para aficionados al Cadebou. Total que estos perros se fueron hacia, hacia las Islas Baleares del grupo de los enanos. No tengo ni idea si llevaron perros de alguien más de aquí, de los perros de presa, para cruzar, con para sacar Cadebou. Porque con esto de la raza, ya lo he dicho más de una vez, se ha mentido mucho eh, yo, cuando he visto que dicen Cadebou que es una es una raza mallorquina de las Islas Baleares que lo han recuperado de, no, no han recuperado nada. O sea, eh, incluso de allá, recuerdo de Fuerteventura, un conocido mío importó un Bow pensando que era otra cosa y cuando se encontró con lo que era ese perro, un cachorro, que yo lo vi ya con un año y medio, pues aquello no tenía, vamos, atractivo ninguno, aquello no tenía ni pies ni cabeza, o sea que se sacan, sacan cría y le convencen a personas que andan buscando lo exótico y entonces, bueno, pues exportaron incluso hasta Fuerteventura, fíjense ustedes. entonces eh, este grupo de los enanos llegado un momento, estuvieron unos años, pero llegado un momento eh, cruzaron con el mastín que trajeron mastín inglés y otras cosas, y allí hicieron ellos sus cruces, sus enjuagues y a mí me parece que de todo eso, eh, no sé, no salió nada nada que tuviera calidad y el concepto de raza para esta gente, pues, eh, iban muy perdidos, a mí me parece eso bien, entonces eh, yo quedé con Rogerio Galván, me fui, está aquí muy cerquita, fui a su casa, yo nunca, ya digo, nunca había hablado con él, y yo lo vi un poco cortado cuando yo llegué. ¿Por qué cortado? Pues una explicación es que esta gente siempre me criticaban a mí, pero no habían... No habían eh, por lo menos él nunca había hablado conmigo, ni nunca había estado aquí viendo mis perros de presa, simplemente me imagino yo, si es que sabía leer, que me parece que poco sabía leer, pues a lo mejor él había leído artículos míos del periódico El Día, probablemente él comprara el libro mío que salió en el, 95, en el 91, 1991, pues seguramente que sí, porque todos los del club, eh, compraron el libro eh, para ver qué, qué decía yo en el libro, ¿no? Y entonces cuando yo llego allí y me empieza a mostrar los perros, los tenía, era una cosa eh, muy tercermundista, un perro amarrado con una cadena aquí, el otro allí con una casetita de madera, el otro amarrado por otro lado, y yo pues de una forma muy prudente, sin opinar de nada, los estuve observando y yo pensé, bueno, ¿Qué le compro yo a este señor? De esto que tiene aquí, ¿qué le compro? Yo no sé si él ya había quitado algún perro, no lo sé. Tenía unos seis o siete perros allí amarrados con cadenas, tenía alguna perra, alguna, dos, tres perras por, por lo menos, igual eran más siete, ocho, diez perros, no sé. Entonces, nada de lo que tenía allí me interesó, entonces a mí me resultaba un poco violento, no despedirme y decirle, mira, no me interesa nada y con la misma, pues me marchaba, no. No sabía cómo salir de allí. Y a ver qué le decía yo a este hombre, que yo era consciente de que este señor era muy bruto y a lo mejor se lo tomaba mal y yo qué sé. Y bueno, pues llegado un momento le dije, bueno, que no, que para mi plan de cría, eh, pues no le veía yo cabida en ninguno de ellos, porque estaba yo en otra onda, estaba en otro tipo de perro, y aquello pues eran todos, pues, cruce de una cosa y de otra, y uno de un tipo y otro de otro tipo. Y bueno, pues llegado el momento, no nos dimos ni la mano, ni nada, me despedí, ahí quedó la cosa. Eh, y al cabo de unos pocos años, unos cuantos años me enteré yo que se había muerto Rogelio Galván eh, claro hay personas que, es que no es que se mueran por, de muerte natural, diríamos ¿no? se mueren porque se han estado envenenando y este señor es uno de esos casos, de mi punto de vista eh, se había estado envenenando entonces, a lo mejor si se hubiesen cuidado y hubiesen llevado una vida más ordenada y yo qué sé, de otra manera, pues igual hubiesen vivido porque la naturaleza va en ese sentido, pero claro, si tú lo estás intoxicando, pues acabas con, contigo antes de lo, de lo que la naturaleza tenía previsto. Entonces, probablemente hubiese podido vivir hasta 20 años más, pero bueno, murió, yo me enteré, muy bien, pues todos nos vamos a morir, antes o después. Pero lo cierto es que... Eh, quedó en el ambiente, entre las personas que lo trataban, que, que formaron el grupo Los Enanos, pues siempre ha tenido, diríamos, seguidores. Claro, yo digo, ¿seguidores de qué? Luego Ricardo Oramas, eh, pues no sé qué pasó ahí tampoco, y al final se acabó metiendo en el grupo, digo, en el club otra vez, y acabó siendo presidente. Claro, un amigo mío hace un rato que me ha llamado por teléfono porque yo lo estaba llamando, no lo voy a mencionar, eh, me comentaba que si... dice, yo no sé qué interés podía tener Ricardo Ramas en entrar otra vez en el, en el club oficial y luego ser presidente, dice, a lo mejor era pues esa cosa, ese prurito de que he sido presidente, pero si, si él había sido ya del club, luego se echó fuera, todo era críticas al club, pero es que en el grupo Los Enanos no lograron nada, desde mi punto de vista, de lo que yo pude ir viendo, de los perros que veía por ahí del grupo, es que es, no, no llegaron a nada. Entonces los del club hicieron muchas cosas eh, sin pies ni cabeza, como he venido denunciando, pero, hombre, por lo menos sacaron algunos perros más o menos aparentes, algunos, de todo lo que yo he estado aquí hablando. De aquellos perros que yo fui generando en la época de Tamaimo y posteriormente. Y de otros perros que luego han echado manos de aquí, le adjudicaban papeles y, bueno, iban sacando ciertos perros. ¿no? Claro, ellos no tuvieron nunca, me parece a mí, eh... De la línea de, de Farouk, por ejemplo, que fue un perro excepcional. Eh, hijo de Orum, era Doá de cadera, la boca completa, era un perro con, con mucho temple, era un perro de mucha calidad. Entonces Farouk era hijo de Orum, eh, con mucha mejor estructura, mucha obsesión por la pelea, porque... Con cinco meses se agarró a pelear por un juguete con dos hermanas y, y luego le tenía un odio a las, a las hembras porque se habían pegado ahí y el hombre... o sea, nunca logré su, que superara eso, nunca. Bien, pero yo pienso que de esos perros, que fueron mis mejores perros, ellos me dan la impresión que los del club y fuera del club no tuvieron nada. Y si tuvieron algo de desecho, pues yo qué sé, ahora se me acaba de ocurrir, de un perro monórquido que yo le regalé a un amigo del mundo del caballo aquí en, en Arafo. Me da la impresión de que a ese perro que era negro, monórquido, pues sí le sacaron crías porque luego me fui enterando que había perros en la vertiente sur de la isla, negros, y yo pienso que venían por ahí los tiros. Aprovechaban cualquier perro que venía de mi criadero el, bueno, este amigo mío no tenía ningún interés porque él ni era del mundo del presa ni nada, era del mundo del caballo. Y bueno, alguien le pidió cubrir con el perro y él les dijo que muy bien y ahí sacaron cría, perros negros en el sur y los hay. Bien, pues entonces, eso es lo que yo puedo decir de Rogelio Galván, que yo lo he mencionado en alguna ocasión, pero... El Grupo Los Senados fue todo esto, más o menos lo que yo estoy hablando. ¿no? Entonces, voy a, a ver aquí. Tengo una lista para hacer vídeos. ¿eh? Y hoy voy a dedicarle a Santiago Pérez, llamado Chago. Eh, ya damos por concluido lo de, lo de Rogelio Galván. De las otras personas, por Ricardo Ramas, bueno, pues ya hemos hablado de él, no, no ha tenido tampoco esa gran importancia dentro de, del pero de Presa Canario, me parece a mí. No lo digo en plan um, rebaja, para rebajarlo, no, no, no, no simplemente que este señor eh, ha criado muy poco, pues porque lo suyo no es eso, él se ha ganado la vida con otro tipo de acti otra, otra actividad eh, y punto. Tiago, eh, Santiago Pérez... Lo conocemos todo por Chago, el de Van dog porque él montó una tienda, Chago montó una tienda eh, en, y le puso el nombre Van Dog, una tienda de animales en Carrefour, aquí en la vertiente sur de la isla. Pero voy a relatarles cómo conocí yo a Chago. Chago ya anda por los cincuenta y pico de años. Si no estoy equivocado, no es un chiquillo. Pero yo lo conocí cuando tenía unos 17, máximo 18 años, que vino con el padre. El padre era un señor muy aficionado a los perros, pero no, nada de cría, eh, ni nada de todo eso. ¿no? Y probablemente esa afición a los perros, Chago la heredó del padre. El padre tenía un, un doberman, tuvo un doberman y presumía, alardeaba mucho de, la cual, de las cualidades del Doberman y cómo él lo tenía enseñado. Bueno, pues, un día se me presentó aquí que se llamaba Santiago, Chago también, era palmero de la isla de La Palma, la madre no sé, probablemente fuera palmera también. Este señor, el padre Chago, trabajaba en el muelle. No sé cuál era su, su cometido abajo en, el, en la dársena, en el muelle, no sé qué es lo que hacía allí. ¿no? Chago también trabajó un tiempo allí, diríamos que un poco enchufado por su padre, eh, buscándole una salida económica a Chago. Bueno pues este Santiago, el padre, vino por aquí a conocerme hace muchos años de eso y Chago si ahora tiene 50 y algo pues eh, en aquel entonces tendría 17, 18 años, imagínense ustedes si hace años. ¿no? Estuvimos charlando aquí un rato, un buen rato, una hora, hora y media de perros y vuelta a hablar de los perros y el hombre me contaba, un hombre muy entusiasta y pues Chago, bueno, pues luego se fueron y yo no lo vi más hasta pasar unos años que se presentó por aquí, por la cuestión de los perros de presa y Chago, eh, ya se había metido lo de los pitbulls, él mmm, hablaba de sus pitbulls y a mí me daba a entender de que esos pitbulls los había traído él de la península. Con el tiempo me enteré yo que esos pitbulls que él traía, negros, tenía, eran como pirañas, eran fieras, los tenía aquí en el Moro, en un solar del padre que él, él luego allí construyó una, un bloque, una casa enorme, ¿no? Y tenía una parte con unas perreras y... <coughs> Los pitbulls esos eran terribles. Pero esos perros, según parece, eh, no sé si él trajo alguno de la península, pero esos pitbulls los trajo eh, Isidro, que no, no recuerdo el, el apellido, sí, ahora veo yo a Isidro, no me acuerdo, era un, un chico más bien bajo, morenito, trabajaba en el ramo de la hostelería y vivía en Guía de Isora, en el sur de la isla, suroeste. Entonces, los trajo, este Isidro los trajo de un joven que una vez estuvo aquí con Isidro que era del mundo de las peleas de pitbulls de Madrid y una vez lo visitamos eh, con los años eh, Clemente Reyes Santana, Agustín López Melo y no recuerdo quiénes más, de aquí de Canarias, fuimos allá yo en realidad no sabía o sea, vino después aquí a Tenerife, pero yo no sabía dónde íbamos. Eh, y fuimos a su casa, en un, allí en las afueras de Madrid, y allí yo me di cuenta que eso iba de peleas de perros. Pero me parece que quien realmente lo conocía más, aparte de Isidro, era Agustín López Melo. Me parece a mí. Total que de ese joven de allá, de Madrid, que luego se estableció en Valencia con su criadero de American pitbulls eh, No me acuerdo cómo se llamaban y tampoco tengo ese interés, ni tuve ese, ese interés. Entonces, de esos perros se hizo, con ejemplares de esos, se hizo Chago con ellos. ¿no? Y Chago tenía mucha afición a las peleas de perros, lo que no sé si realmente los peleaba, no los peleaba, me, me imagino que algunas pechaditas se echarían echarían ¿no? en aquellos años. Porque, aunque estaban prohibidas, pero hubo un resurgir tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en manos, aquí en Tenerife más bien, en manos de gente joven. Y, aparte de Chago, otros amigos también de Chago y, y también amigos míos, pero yo nunca quise involucrarme en el tema este, no, no me interesaba porque no, no era mi tema. Entonces Chago, ¿por qué lo menciono a él? Pues porque Chago, aparte de los pitbulls, era, en el fondo era aficionado al perro de presa canario. Lo que pasa es que él no tenía cabeza, como yo digo, cabecita, para organizarse y centrarse en la cría y la selección. Y si había que hacer un cruce se hacía, pero con un plan de cría, con algo bien organizado en la cabeza y en los papeles. Pero Chago no, no era persona para eso, él era más bien de comprar perros. Hoy les entusiasmaba, pues yo qué sé, por el Dogo de Burdeos y compraba Dogo de Burdeos, de pura raza, buscaba orígenes, en la península, donde quiera que fuera, porque yo no sé dónde los compraba, llegó a comprar Dogo de Burdeos, eh, José Car digo, Carlos Suárez, un amigo de él y que luego fue amigo mío también, que era chófer de autobuses, de guaguas, como se dice aquí, me compró a mí un, un American Stafford, y entonces crié durante poco tiempo, pero crié American Stafford con la... Con la perra Zenda, eh, que me trajo para mí Agustín López Melo, ya hablaremos de eso, y yo le compré a Agustín López Melo un macho, el bruco Indigenous captain o algo así, que se lo compré a Agustín López Melo con 8 o 9 meses, de unos American Staffords que había traído de Estados Unidos. Entonces, en un, viaje, en un viaje que hizo Agustín López Melo, que ya yo solo he relatado, eh, a Valencia, y por viajes de negocios, él iba también para un abogado que tenía unos American Stafford, tenía una pareja y él no sé cómo se enteró por la prensa o no, no sé cómo fue. Y entonces me dijo que si quería yo alguna hembra, le dije que sí, que, pero que eligiera primero la mía, porque él quería un macho. Entonces Agustín López Melo eligió su, su macho, mi hembra, y luego otra hembra para, para Julián Celis, de allí de Gran Canaria madrileño, había sido boxeador, amateur o algo de eso. ¿no? Y él criaba eh, perro de presa, y hablaremos de él también, que ya he hablado de él y escrito de él. Pues entonces, eh, a, José, a, a este Carlos Suárez yo le vendí un, un Stafford, era el más pequeño de la camada, pero un perro... Esos perros tenían un temperamento endiablado. Había que tener mucho cuidado con ellos, con, no con las personas, pero sí con otros perros, eran terribles. Entonces eh, ese Stafford, pues llegado un momento, eh, Carlos Suárez se lo regaló a Chago y lo tenía allí. En una ocasión eh, fue por la mañana a Chago donde tenía los perros y se habían soltado el American Stafford que yo le vendía a, a, este, a Carlos Suárez y le había matado un bullmastiff adulto. Fíjense ustedes, él no estaba allí, fue de noche, de madrugada, se soltaron. Yo no sé qué es lo que pasó allí y le mató el, el, el Bull Mastiff. Entonces, el, el disgusto fue tan grande de Chago que, si no recuerdo mal. Bueno, voy a dejar pasar eso. Se desprendió del, del Stafford. Entonces Chago eh, tuvo que ver también, a mí me regaló, porque Chago era muy desprendido y me imagino que es así, él de naturaleza, muy desprendido y a mí me da la sensación que el padre era por un estilo, eh, Conté algunas cositas de él, por ejemplo una vez eh, me dijo él, eh, no recuerdo cómo fue, que allí había un señor que tenía un perro, dice a ti te interesa un perro, que tiene un señor que tiene una cochinera cerca de donde yo tengo mi casa y tal, lo podemos ir a ver si te gusta el perro te lo llevas entonces fuimos allí lo tenía el perro en una cochinera y me causó muy buena impresión y ese perro si no el perro el padre o la madre o el perro en sí procedía de la palma no sé qué vínculos tenía Chago con... bueno porque el padre, vamos a ver, Chago, el padre era palmero, sí, claro, el padre era palmero, pues entonces se trajeron ese perro, o, o, o el padre o la madre de ese, de ese perro se trajo de la palma. Y entonces le dije, pues mira, el perro me gusta, y dice, pues nada, voy a hablar con el que lo tiene aquí en la cochinera, y él no va a hacer ningún uso de él y tal y cual. Primero habíamos hablado, si a mí me interesaba cubrir alguna perra, pero llegado el momento me dijo, llévatelo. Y yo me lo traje aquí al criadero. Eh, y yo saqué descendencia de ese perro, no voy a entrar en detalles, pero yo saqué descendencia de ese perro, ese perro tenía las caderas perfectas en la boca, no era un tipo muy tipo presa dentro de, mis, de mi forma de entender el perro de presa, su morfología y tal, pero un perro de una calidad excepcional, buscándole la perra adecuada, que es lo que yo hice, pues saqué algunos perros de muchísima calidad. Entonces, eh, por ese lado influyó Chago en la cría del perro de presa de, de Tenerife y de Canarias, porque de eso salieron perros para Gran Canarias también. Luego, eh, Chago trajo también, se hizo con alguna de los American Pitbulls, eh, cruzó con algo de los de los eh, no sé si de los ¿Cómo llaman estos? de los caucasianos y de un no sé si trajo también eh, un, una perra Mastiff y ahí hizo sus enjuagues y de todo eso de eso quedó algo por aquí por, por Tenerife y algo se tuvieron que llevar para Gran Canaria todo eso no sé ¿En qué medida? ¿En qué porcentajes? ¿En qué familias está metido? Porque yo no he hecho un seguimiento. Pero dejo, quiero que conste, quiero que quede constancia de que de no haber estado Chago en el mundo del, de los perros, pues su contribución no se hubiese dado. Eh, entonces tuvo que ver también. Tuvo que ver, para que vean la complejidad que hay en torno al perro de presa canario de las Islas Canarias. Lo mismo que se metió el dogo de burdeos, que yo no, a mí no me interesaban, como ya dejé constancia en el vídeo eh, de hace, el último o, la, o el anterior. Pues aquí Chago tuvo que ver. Tuvo que ver, por ejemplo, también allí estaba un señor que era palmero y tenía unas cabras. No recuerdo cómo se llamaba. Y tenía un perro que me parece que se llamaba Odín, que era manchado de blanco. Y leonado rojizo con alguna lista, ¿no? Y ese perro, yo saqué cría con él también. Eh... Y eso está metido, no sé lo que quedará. Hoy en día de lo que yo tengo aquí, no pero sí de lo que se, se fue desperdigando por aquí, por Tenerife, está metido también. Eh, una vez estuve viendo yo a un joven que se llama José, si lo veo ahora no sé, probablemente no lo reconociera, que era muy amigo de Chago, y una vez lo visité yo a él para ver los perros que él tenía, de los cruces que había hecho, para ver si alguna cosa de esas me servía a mí, y estuve en su casa, aquí en la parte alta de la Esperanza. Y este hombrejo se tenía de los de Chago, del cruce de Mastiff y de Dogo de Burdeos y no recuerdo qué más. No, no me interesó. No, no me interesó. Y entonces no, no llegué a nada con él. Pero sí que eso está metido por ahí también. Esos perros. Otra cuestión de Chago. En la tienda, él movía muchos, hasta después ya al final, pues ya saben ustedes que eso de tener perros en las tiendas, pues la cosa fue decayendo, los animalistas y tal y igual, pero antes de eso, por su tienda pasaron muchos perritos, bulldog, por ejemplo, de bulldog inglés, una vez... un amigo de Manuel Fernández que criaba bulldog ingleses Manuel Fernández, no hace falta que lo veas es adiestrador, yo lo tuve trabajando aquí en los vídeos míos se puede, ver, se puede ver trabajando con Orum y esos perros, ese señor, ese joven grueso que fue luchador en su, en su adolescencia pues es un buen figurante dentro de entre lo que hay a la hora de adiestrar en el adiestramiento deportivo y eso pues yo lo tuve aquí eh, ...trabajando mis perros hace años... ...luego lo intentamos otra vez pero ya no seguimos... ...él no quiso seguir... ...se soltó un perro, lo mordió en el pantalón... ...y yo pienso que es que el hombre dijo... ...mira, yo no me la voy a jugar con esos perros... ...bueno... ...entonces este Manuel Fernández... ...yo un día hablando con él... ...que si encontrara una buena bullmast... ...digo, una buena... Mm, ...hace muchos años de eso... Eh, ...unos cuantos años... Y yo le dije que si encontraran a una bulldog inglesa de calidad, pues no me importaría traérmela. Por, por aquello le, le queda uno siempre el gusanillo del bulldog inglés. Y me dijo, pues yo tengo un amigo que los cría y son muy buenos. Cría pastores alemanes de línea de exposición y los tiene en San Andrés, aquí en en Igueste en, en, en, en, en de San Andrés. En un pueblito que hay metido en la montaña, ¿no? Y entonces un día Manolo Fernández me llevó y me lo presentó y estuvimos charlando y vi las, bull, las bulldog inglesas tenía dos o tres y tenía unas perreras allí bastante curiositas, ¿no? Lo llevaba bien, lo tenía bien organizadito, me pareció una persona muy correcta, muy amable, muy responsable, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba, a veces se llamaba Francisco, no sé, no me acuerdo ya. Y... Y entonces él me dijo, este, este criador de pastores alemanes y de bulldog inglés, que los tenía para las exposiciones, entonces me dijo, bueno, pues cuando yo saque una camada, yo te aviso y pasas por allí, por mi casa, porque él tenía un piso aquí cerca del Carrefour, eh, tirando hacia el sur, eh, se llama eso... Guajara creo que es, bueno no me acuerdo entonces un día me llamó y dice mira que tengo unos cachorros aquí y fuimos, mi mujer y yo, Valeria, la madre de Manuel y de Valeria y fuimos a verlos y, y tenía una señora, una, una cliente allí que estaban viendo los perros y dice mira ve, ve viendo los cachorritos que están ahí los cachorros, no las hembras los cachorros, porque yo me interesé por un cachorro, dice, ahí hay tres cachorros, me parece que eran tres, ve mirándolos a ver cuál es el que más te gusta, y él en una habitación aparte estaba tratando con la joven que había ido a comprar, me parece que una hembra o no sé. Bueno. Entonces allí estuvimos y claro yo con, con mi experiencia, pues lo primero que fue mirar a ver si tenía hernias umbilicales, si estaba completo de testículos, si tenía bien las bocas, a ver cómo eran, que no tuvieran un exceso prognatismo, porque lo, para mí era hacer un experimento nuevamente con cruce, con una perra de, de, de presa, grande, fuerte, sana, eh, aunque yo era muy consciente, porque había pasado por, eso, por esos problemas, cuando cruzas con Bulldog Inglés, luego tienes que estar limpiando, generación tras generación, porque te, apare te aparecen los prognatismos una y otra vez, eh, los rabos, lo que aquí llamamos torneado, ¿no? El rabo que no tiene rabo, sino parece un destornillador cortito. Luego los labios leporinos, que aparecen con mucha frecuencia. Pero bueno, yo no, no tenía inconveniente en pasar otra vez por ahí para conseguir ese frente, ¿no? Que yo conseguí con... Esa parte frontal, el costillar, eh, que conseguí con el, con el gruñón de tallo. Entonces, cuando este joven termina, dice, ¿ya ¿has visto los perros? Digo, sí. Digo, pero mira, ninguno de los tres tiene testículos. Dice, ¿cómo no van a tener testículos? Digo, no. Los tres no tienen testículos. Dice, bueno, pero tú tampoco lo quieres. Digo, bueno, yo qué quiero, yo quiero un perro completo. Yo no le había dicho a él si yo lo quería para cubrir perras o no. Digo, yo quiero un perro completo. Si me llevo un perro, dice, pero si yo te lo regalo, no, tú no. Yo te regalo el perro completo o no completo, yo te lo regalo. Digo, no, no, no, no, yo sí no es así. Y bueno, y ahí quedó la cosa, y con la misma nos, nos fuimos. ¿no? Entonces. Eh, yo a Chago lo fui conociendo, pues eh, con perros por aquí, perros por allá, pero la influencia que ha tenido Chago, que es a lo que yo iba, ha sido muy importante también. En la, él, él no tenía nada que ver nunca, yo que yo sepa, tuvo que ver con el Club Espanyol, ni con el grupo de los enanos, aunque él conociera a esas personas, pero él iba por libre. Y él importaba bull mastiff y él importó mastiff. La primera mastiff que él tuvo fue una que trajimos entre cuatro entre cuatro personas cuatro o cinco personas de Inglaterra la trajimos aquí cuando yo vi que la perra no tenía era insegura y tenía displasia de cadera yo les dije a los otros socios eh, que no que yo no iba a criar con esa edad, pues bueno, pues regálala. Yo se la regalé a una vecina de aquí, cerca de aquí, y luego esta señora, no sé cómo, se comunicó con Chago, y Chago se la llevó y crió con esa perra, y de eso también, por lo visto, pues ahí se, se produjeron perros y no sé dónde fueron a parar. Bien, total, a lo que iba es que de, de esos bullmastis de Chago, de dogos de burdeos de Chago, eh, de los Mastiff y de todo eso, pues también hay algo metido por ahí, por Tenerife y de estos seguramente eh, que fueron para Gran Canaria. Chago también trajo los, los caucasianos y trajo los alabais cruzados, porque yo me enteré por un amigo eh, común, <coughs> David, que me dijo, eso no son alabais, eso es producto de alabais he hecho un cruce en Madrid con Presa Canario. Y Chago los ha traído de allí. Chago me dijo a mí que no, que eran alabáis. Pero luego este amigo me dijo, no, no, no, no. Chago no te ha dicho la verdad. Chago te ha mentido. Hombre, a mí me molestó, ¿no? Porque yo me había traído un producto de esos pensando que era alabáis, porque yo no conocía la al alabáis. Y yo por curiosidad quise... Ah, Chago me dijo cuando yo fui a ver una camada de siete... O tenía siete cachorros allí. bueno y A mí me sorprendió que esos alabáis todos eran de capa bardina, con muy poco blanco. Y yo se lo dije a él, digo, qué raro que los, los alabáis... Yo había visto, porque él una vez me había estado enseñando eh, por internet los alabáis, y digo, pero si todos son manchados en blanco, predominando el blanco. Y entonces él me contó una película de que él había estado allá, eh, viendo en su país de origen, los alabáis, y entonces dice que es que él allí eligió solamente bardinos, de dos camadas distintas, me parece a mí. Bueno, total que todo eso era mentira, que él se montó, y de eso me enteré a toro pasado, como se suele decir, ¿no? Y bueno, el alabáis que yo me traje, supuesto alabáis, lo veía yo mal de cadera, y, y entonces, ¿qué hice yo? Pues devolvérselo. Ya eso no he terminado. Y se lo llevó. Y al final me parece que ese perro, no sé si lo sacrificó y todo, porque efectivamente tenía displasia de cadera y eso. Bueno, pues nada más. Ahí queda eh, Chago, que hay que tenerlo en cuenta también. Ah, por cierto, él tuvo un perro que tenía un porcentaje de sangre de los míos de todo lo que hemos venido analizando que era bravísimo él lo echó a pelear él lo echó a pelear y, y era tremendo yo no es que lo viera porque lo sé por él y él estaba entusiasmado con ese perro y yo perdí a Chago de vista durante cuatro o cinco años y un día me apareció por aquí yo en 4 o cinco años no lo había visto. Entonces le pregunté que, que no se le veía el pelo, que ¿dónde había estado? Dice, he estado desde España hasta México peleando perros. Y yo me quedé de una pieza, digo, ¿cómo peleando perros? Dice, sí, he estado todo este tiempo y bueno, no quiero entrar en detalles. Lo cierto es que entonces me dijo, ahora lo tengo clarísimo, me voy a olvidar de todos esos perros, de tal y cual, me voy a centrar en el perro de presa canario. Voy a hacer lo que tú has estado haciendo, o lo que a mí me había oído, ¿no? Centrarme en el perro de presa canario, pero ¿qué va? Él no fue capaz. ¿Por qué razón? Pues porque para crear raza hay que jugárselo todo, todo en la raza, centrarse en eso, criar, invertir en perreras, él tenía que cambiar ya la estructura de las perreras, más espacio, y dedicarse a eso, bueno, pues él se dedicó otra vez a lo mismo, a comprar por aquí, a comprar por allá razas puras, y hacer sus enjuagues, y luego se desprendía de esos perros, como si tal cosa, ¿Cómo si tal cosa? Como si no? Yo qué sé. Y se lo entre... Luego se lo regalaba a este, luego se lo regalaba al otro. O, o algunos me imagino yo que vendería. Pero en fin, en eso quedó. Y hace años que no veo a Chago. Eh, no sé lo que será de él. Pero en fin, desde aquí lo saludo. Eh, pues con afecto. Con afecto porque es un hombre... Eh, una cosa es que él no tenga cabecita para sacar una raza adelante, porque para eso hace falta un tesón, una constancia, unos conocimientos. Pero no quiero cerrar el capítulo de Chago antes de relatarles algo que me comentó a mí, que es muy importante desde mi punto de vista. Él tenía allí una vez una perra muy anchota, y yo desde que la vi... Dije, esto tiene una carga de bulldog inglés impresionante. Y era, si no recuerdo mal, era rojiza con mucho blanco, pero una estructura tremenda. Y... Digo, ¿y esa perra? Dice, esta perra me la regaló un señor que ya murió, que ha pasado los últimos años, estaba alcoholizado, perdido, el hombre ha hecho una ruina cuando vas a San, a, a, a, a, a San, hacia San Andrés hacia la playa de las Teresitas fíjate que hay unas cuevas a la mano izquierda cuando vas para allá y esas cuevas se han utilizado años atrás gente que se metía en la cueva que no tenía medios y tal. bueno pues este señor los últimos años de su vida los ha pasado allí metido en una cueva esa era su casa digo y eso dice pues sí pues ustedes saben quién era ese señor que yo me enteré, Juan Falcón, aquel señor que estaba guardando las obras que se estaban haciendo detrás del campo de fútbol, que allí está el polideportivo, hay unos edificios enormes, pues él era el guardián de las obras para que no robaran nada allí, eh, el que trajo de Gran Canaria, de Sardina del Sur, a Monzón y a Felo, las vueltas que da la vida. Pues este hombre vivía solo, se lo fue ganando el alcohol, al final fue a parar allí malviviendo, pobre hombre, qué triste las veces las vidas de las personas en lo que se convierten cuando se equivocan de camino. Pues sí, señores, Juan Falcón. Solamente por este detalle vale la pena traer a colación a Chago. Eh, yo he conocido no pocas personas del mundo del perro, que no las voy a traer aquí, que han desembocado o han acabado sus días, alcoholizados perdidos, en la más indigente miseria, o sea, como, como en la más. O sea, la miseria más, más, más desastrosa. En una indigencia total. Y la verdad es que. El alcohol. Y otros la droga. Que he conocido también algunos que han estado metidos en el mundo del presa. Y luego. Han cogido ese, esos derroteros y han acabado en la cárcel o en algún centro, pero bueno, así es la vida, un cordial saludo, eh, vamos a seguir haciendo vídeos, unos más alegres y otros menos, unos de más denuncia y otros pues para que vayan viendo los perros que han ido contribuyendo al perro de presa canario moderno, pongan un perro de presa canario en sus vidas y no les pesará,